Llevo mi cabello como lo llevo porque me da versatilidad, porque es parte de mí, de mi territorio, eh, de mi cuerpo. Tengo una textura 4C, pero eso no me impide tener color, tener trenzas, tener mi afro. Me identifica y me ayuda a recordar ese arraigo y de dónde vengo.